¿Lo viste? Uh -huh. Aunque tienen este es chiquitos no problemas. problema <risa> se tiene que ver. Let's go. ¡Vamos <tose> a a no, No es ¿Y la palabra? ¿Y la palabra? ¿Y la Por eso es la coloscopia ya dice que no lo cargó. Pues es que lo mete, en mete de problemas porque no pueden indicar 50 puntos. Vamos a Exacto. exacto. lo con pueden parar en cualquier cuarto. Sí, yo yo cuando bien debería si... sí yo me o a menos que ellos lo, lo hayan aclarado adelante Yo me acuerdo que también eso. O bueno, sea puede ser que puede que haya cambiado la regla. Yo siento que lo jugaron no a jugar Porque no, no eran diecisiete. Entonces como no se completaron ya lo tenían perdido. Dijeron bueno vamos a jugar. Porque no eran ni 18, no conté ni 6. en Y ya por el esfuerzo, bueno, jugamos. Y que ya que cuente por no haber cumplido con Pero no manches, no, no, no. A ellos nos tienen no que poner a entrenar más, enseñarles más.